Me la arete te mo dase, que la, Es que fire. Al que Fire. que Lo que pasó la última vez El horrible Ababa le hizo a Bull un hechizo Que lo obligó a trabajar para la Alianza de las Sombras Se encontró a Yamato en un campo de vida batalla suspendido Y los dos lucharon hasta que El clásico vida juego de Yamato ayudó a Bull a salir del hechizo Eso no significaba que el combate había terminado No olviden que se trata del torneo de ganadores Yamato usó la asombrosa explosión de poder de su Cobalt Blade y mandó a volar a Bull. ¡Si quisiera un bronceado, habría viajado al Caribe! Una manzana podrida llamada Anju se apareció con su vida man, Lighting Khan. Yamato no le hizo caso cuando se burló de su victoria y eso estuvo bien. Porque ya saben que Anju tramaba algo malo. ¡Él es muy desagradable! Uh, ¡Es hora de comenzar este programa! ¡Sí! dices que ese Lightning Khan es el hermano de Cobalt Blade? Es cierto. Pregunta al tu vida maestro. Díselo armada. Explícale que me obsequiaste a Lightning Khan. Él jamás le regalaría un vida man a un bandido de la Alianza de las Sombras como tú. Él nunca haría eso. Lo que Anju dice es cierto. ¿Ah? Lo recuerdo claramente. Cuando había terminado a Cobalt Blade, me obsesioné con el reto de crear un vida blaster aún más grande y de igual fuerza. Le añadí un poderoso escudo y entonces mi obra de arte estaba completa. Está vivo. Bueno, no está vivo, pero sí brilla. ¿Cómo llamaré a esta obra maestra que he creado? ¿Debo llamarlo Cobalt Blade 2? No, eso no, ni siquiera es azul. Quizás un hombre que evoca el color púrpura o las uvas. Yo lo llamaré mío. ¿Ah? Eres una leyenda y gran creador de Vitamans. Ahora sé más generoso. ¿Quién eres para entrar en mi laboratorio? ¿Quién soy? No tiene importancia. Entrégame el vidaman. Con una mirada supe que el malvado extraño causaría problemas. Sus ojos tenían un fuego de maldad interior y yo sabía que no era acidez. Estoy esperando. Continúa esperando. No le entregaré mi vida a cualquier pillo que entre aquí. No soy un pillo. Pensé que serías más amable. No puedes rechazarlo sin una prueba. Cuando un joven vida jugador requiere tu ayuda, estás obligado a asistirlo. Pero yo... Uh... Ese es el deber de un vida maestro. Nutrir a los nuevos vida jugadores. Aunque tenía mis sospechas en ti, que debía honrar su grosero llamado con una verdadera prueba. Por prueba no se referirá a. Sí, la misma prueba que ustedes pasaron. ¿Ah? Anju parecía estar poseído. No hay otra manera de describir su conducta. ¡Seguía disparando y disparando! Yeah. Y entonces... ¡Sí! Este vidaman es mío y lo llamaré Lightning Kang. Mis temores se habían concretado En menos de medio día, este malvado chico había dominado la prueba La misma prueba que ustedes tardaron una semana en superar ¿Mediodía? Pero es imposible Sus habilidades me dejaron desconcertado, muy desconcertado Pero era su furia malvada interior lo que de verdad me asustó No, no puedes, no soporto ver cómo te llevas ese vida man. Tú eres malvado. Entonces no mires. Es mío. Me miró ferozmente. En él vi pura malicia y deseos de destrucción. El poder dentro de él rugía y quería un blaster a la altura de su oscuro poder. Me quedé petrificado y sin poder detenerlo. ¡Qué hermoso obsequio! ¡Gracias! Entonces, hicieron lo impensable. Es hora de... ...un combate de prueba. <risa> ¡Eso es, Anjush! <Andrew. risa> ¡Qué buenos lanzamientos! Oye, tostada. Tienes que limpiar tu pasillo 2 Te enviaré una tarjeta de agradecimiento Adiós Son peligrosos Tanto el chico como el blazer. Y con una última risa siniestra Se marcharon Sí, me encantan los finales felices Desde que mejoré el diseño de mi vida man es invencible Obsérvenlo en toda su gloria Lightning Kang Lightning Khan y Cobalt Blade provienen de diseños similares Ambos son poderosos vidamans Estos Blasters se complementan ¿Se complementan? ¿Quiere decir como el Jin y el Jan? Cobalt Blade será mejor que te cuides <risa> <risa> oh, Estás hablándole a los Blasters no. <risa> Interesante tu nuevo estudiante de Vidaman es realmente muy bobo. Oye, Anyu, ¿crees que eres un gran jugador porque destruiste el taller del vida maestro y luego robaste su blaster? Sí, me encanta. Ser malo es bueno. Ah. Mantén la calma, Yamato. Ah. Ya veo, ¿quieres pelear? ¿Pelea? No quiero pelear. Quiero batallar. Quiero vida batallar contra ti. De acuerdo. Sé que tu vida, man, es poderoso. Tan poderoso como el mío. Pero confío en Cobalt Blade. Y sé que no perderé ante un ladronzuelo como tú. No soy un ladronzuelo. ¡Ja! Es mucha charla para quien le llevó una semana a pasar la prueba de armada. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Entonces te mostraré cómo juega un verdadero vida jugador. Quebraré tu espíritu como rompí los blasters de armada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Apestas como el pescado podrido después de pasar tres días en la basura! ¡Feo! ¿verdad? Anju es muy fuerte. ¡Y eso es todo, Don! ¡Los vida jugadores terminaron por hoy! ¡El torneo de ganadores sigue mañana a las 10.30 am! ¡Cielos! ¡Ese Anju se cree lo máximo! ¡Tienes que calmarte, Yamato! ¡Pero apesta! Lo que le hizo Armada fue horrible. Pero no podrás vencerlo si te descontrolas constantemente. No vas a poder concentrarte en tu juego. Tienes razón. Saca todo esto de tu mente. Vayamos a hacer algo de turismo. ¡Eso me gusta! Quizás podamos hacer algunas compras. ¡Perfecto! Admito que tienen buenas ideas. Necesito relajarme. ¿Bien? ¡Relajémonos! <risa> ¡Oye, espéranos! Me encanta esta ciudad. Vida batallas todo el día y los vidajugadores... Uh, debe de haber cientos de ellos en la ciudad. Apuesto a que si lanzo una piedra aquí ahora le pegaría un vidajugador. Sé que solo está bromeando, pero lo creo muy capaz de hacerlo. ¿Oh? Oh, ¡Miren eso! ¿Hacia dónde corres ahora? Ve por él, hermano! ¡Ese Vidaman está destruido! ¿Ah? Ah. Oh. ¡Oye! ¡Eso es lo que de ayuda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Con este vida man destruido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veremos quién es mejor! Te reto extraño, vamos a vida batallar. Bueno, no lo sé. Sabía que te acobardarías. No cuentes tus pollos antes de que nazcan, combatiré contra ti. Me llamo Berghardt. soy del desierto. Mi nombre es Yamato. Tenemos que averiguar a dónde se fue... Uh, uh. Oh, ¿qué te parece? Será una batalla de golpe directo, arreglaremos esto En un solo combate Correcto, un combate ¿Preparados? ¿Listos? ¡List a juego! Villaman man. ¡Oh, hijo! Oh, espero que esté cuidando sus modales. ¿Modales? Es demasiado poderoso. Puedes bailar si lo deseas. ¡Así se hace, Dehjal! ¡Así se hace! Lo haré por mis hermanos y mi familia. ¡Vida Fuego! ¡Berhard! ¡Eres mejor jugador de lo que pensé! ¿Por qué no puedo contraatacar bien a este chico? ¡Qué rayos! ¿Qué pasa con Yamato? ¡Está descuidando su juego! Yamato está jugando bien. Maestro, ¿qué estás diciendo? ¡Berhard del desierto puede no ser el más rápido, el más preciso o el más poderoso vida jugador! ¡Pero puede anticipar todos los movimientos de Yamato! ¡Ya veo! ¡En eso tiene razón! Aún con todas sus habilidades, Yamato no la tendrá fácil ante un oponente tan astuto. Así que esta batalla puede ser épica. Yo no diría eso. Observa. ¿Ah? No, otra vez no. ¡Ah! ¡No! Pero... ¿Qué sucedió? ¿Cómo se rompe así un vida man? Ocurre en raras ocasiones, pero ya sé qué fue lo que sucedió. Su vida blaster fue hecho con partes de pésima calidad. ¿Con piezas de mala calidad? Sí, me temo que ese es el caso. Estos pobres chicos fueron estafados por un vendedor deshonesto, quien les vendió partes de mala calidad. ¿En serio? Eso estuvo muy mal. Triste pero cierto. Muchos estafadores se aprovechan de los que quieren vida batallar. ¡Nos estafaron! ¿Mm? ¡Haremos que nos devuelva el dinero! ¡Oigan, chicos! ¡Regresen aquí! ¿Eh? No entiendo nada de lo que ocurre. ¿Y ahora qué? ¡Vamos a seguirlos! Oh. Díganme, ¿Yamato piensa que es un perro de casa? Yo fui... criado por gatos. Ah. Yo he crecido aquí, en la región desértica de Flint. Mis hermanos y yo trabajamos duro. Porque es una tierra difícil y somos muy pobres. Imaginé que podía ganar dinero para mi familia si me esforzaba en ser un vida jugador y ganaba el torneo de los ganadores de la A y B. Mi vidaman tenía puntería, pero era viejo. Yo estaba listo para competir, pero me di cuenta de que para ganar debería mejorar mi vida man y reemplazar sus viejas y gastadas piezas. Todos mis hermanos rompieron sus alcancías para ayudarme. Cuando califiqué para la segunda ronda, fuimos al mercado negro y usamos nuestros escasos ahorros para comprar piezas para actualizar mi blaster. ¡Qué desperdicio! Usamos nuestro dinero para comprar piezas malas. ¡Berhard! ¡Berhard! ¡Ustedes son buenos chicos! ¡Tú y tus hermanos! ¡Ustedes personifican el espíritu de todo lo que es bueno y correcto en el Vida Man! ¡Esto es realmente muy injusto! ¡Sí! Lamento si dije que tu Vida Man estaba destruido. ¡Soy un muchacho muy malo! ¡Ay, muy malo! ¡Está bien, en serio! ¿Ah? ¡Este es mi problema! Es decir, mío y de mis hermanos. No, amigo, es nuestro. Ellos rompieron sus alcancías para que pudieras tener un vida man. Pero se rompió. No malinterpretes. Esto no es caridad. Cuando tengas tu nuevo blaster, terminaremos nuestro combate y será grandioso. Cuando vida batallemos, seré tu contrincante. Pero ahora, ¿quién es tu amigo? ¿Yamato? ¡Ese mismo! Y voy a ayudarte, ¿te guste o no? <risa> <risa> <risa> <risa> El camino que sube. Y nosotros el camino que baja. Creo que es aquí donde las calles no tienen nombre. Me preocupa más dónde estarán mis hermanos. Démonos prisa. Es raro, pero acabo de oír a unos chicos. Sí, yo también. Dijeron que les vendimos mercancía de mala calidad. Y yo creo que tuvieron el descaro de decirnos que querían que les devolviéramos su dinero ¡Devuélvenos el dinero! ¡No, no aceptamos, aceptamos devoluciones! ¿Qué sucede? ¿Quién está haciendo monerías? Oh, ¡Hola, jefe! Ah. Así que ustedes, muchachitos, ¿creen que pueden caer desde un árbol aquí en la tienda Viva Man, Alianza de las Sombras, y pedir que les devuelvan el dinero? ¡Puras bananas! ¡Qué qué! qué ¡De ninguna manera devolvemos el dinero! Oye, trabajamos mucho, fatigándonos bajo el sol ardiente por horas... ...para ahorrar ese dinero... ...para que usted venga a estafarnos. ¡No más trucos! ¡Devuélvenos nuestro dinero, mono! Ah, sí que son duros. Y pensar que iba a permitir que se fueran, pero insistieron. Bienvenidos a la jungla. Es hora de que sientan mi furia de simio, chicos. No está bien asustar a unos chicos. <risa> Ellos se lo buscaron por venir a quejarse a una tienda manejada por la Alianza de las Sombras. ¿La Alianza de las Sombras? Ya veo por qué fueron estafados. ¡Ah! ¡Quiero resolver esto ahora! ¡Jajaja! ¡Al campo de vida batalla! ¡Eso! ¡Vamos, llamado! ¡Viva, ¡Viva el mono! ¡Viva el mono! ¡Viva el, mono! Hmm, el mono ha cubierto el piso de vida a bombas gigantes para mantener a sus oponentes en desequilibrio. ¿Y para qué estarán esas barras allá arriba? El trato es que si gano le devolverás a los chicos todo su dinero, ¿entendiste? ¡Oh, claro! Está bien, pero cuando pierdas deberás retirarte del torneo de ganadores. ¡Yamato no! No se angustien, chicos. Voy a hacer la pesadilla de este mono. ¡Cobalt Blade! Ah, ¡No creas que porque tuviste suerte en el torneo de ganadores puedes derrotarme en mi campo de vida batalla! <risa> ¡Vida! ¡Fuego! ¡Ah! Su Campo de Vida Batalla está arreglado. Hora de hacer monerías al estilo del Gran Jefe Simio. ¡Ah! ¡Oye, Mono Malvado! ¡Oh! ¡No puedo mantener el equilibrio! ¡Esto es imposible! ¡Qué estrategia! ¡Nuestro Jefe es muy listo! ¡Sí! ¡El Jefe es el Mono más listo del mundo! ¡Ya mato! ¡Ese Mono es un tramposo! ¿Tramposo? ¡Como eso como un gran cumplido! <risa> si tan solo pudiera mantener el equilibrio, tendría una oportunidad. ¡Esto no se ve nada bien! ¿Qué haría yo si estuviese en la situación de Yamato? Tiene que haber una forma de contraatacar, aún en estas condiciones. <risa> ¡Creo que ya es hora de que acabe contigo! Ah. Ah. Ah. Ah. Esperen, si él coloca su pie en... ¡La pared! ¡Debes usar esa pared! ¿Por qué la pared? ¡Oh, lo entiendo! Ah. Ah. Esto me ayudará a equilibrarme. ¡Vida a fuego! Oh. <risa> <risa> <risa> ¡Qué simplemente increíble! ¿Qué te pareció eso? Eres un campeón, Yamato. No lo habría logrado sin tu consejo. Eso me ayudó. <risa> Choca los cinco, amigo. <risa> ¡Viva! <¡Bravo>, sí! <risa> sí, ah, muy bien, sí. Ahora tenemos dinero para ir de compras. ¡Sí! Berjar tiene que quedarse! Queremos mantener el secreto en nuestro obsequio especial. Mm, no está mal. ¡Sí! ¡Ese es bueno! Mm -hmm. Mm -hmm. ¡Son unas piezas geniales! Es una lástima que no nos haya alcanzado el dinero para un cargador. Un cargador de vida bombas es lo único que no compramos. Si no, nuestro hermano lo tendría todo. Ojalá encontremos uno gratis. Ojalá encontráramos uno. Suerte. Miren, vaya, vaya un cargador. cargador. Oh, oh, sí, yo soy asombroso. Hermano. Lamento si te hicimos esperar, pero creo que hemos ido más allá de tus sueños. ¿Qué es esto? Compramos y construimos este vidaman para ti, hermano. Todas las partes son nuevas. Bueno, excepto el cargador. Tuvimos tanta suerte. Yamato encontró este cargador de vida bombas en la calle. Hagamos nuestra porra. ¿Ah? ¡Vamos, Texas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, hermano! ¡Vamos! Vaya, es grandioso. <risa> Ahora estás listo para jugar. Con el blaster que construimos puedes vida batallar cuando quieras. ¿Ah? ¿Qué pasa, Berthard? ¿Creí que estarías loco de alegría? Bueno, la verdad estoy muy emocionado. Es un honor. Mi meta es estar a la altura de la confianza que mis hermanos tienen en mí. Es una promesa. ¡Genial! ¡Oh, qué lindo! Gracias a la amistad de Yamato y al amor fraternal, Berthard tiene un nuevo vidaman y creo que hará grandes cosas con él. ¡Las verán en el próximo episodio! O 夢を vos, hijitos. Y me 勝つ。<笑>